Estamos lejos los dos, para mí existe un alma vacía, solo no soporta ese vacío. Qué difícil vivir tan lejos los dos. Se van marchando los días, uno tras otro pasan tan deprisa, que del llanto a veces paso a la risa. Y creo que estás aquí, eres prisa, necesito tener noticias al menos Y las tenemos cuando queremos, pero el vacío no nos rellena nada A veces lo discuto con mi almohada, a veces lo discuto con mi almohada el día que pudimos besarnos Se levantó un fuego muy fuerte No me di cuenta de lo que perdía Hasta aquel beso que me diste un día Ahora estamos los dos lejos El alma y el corazón no se entiende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 Y las tenemos cuando queremos, pero el vacío no lo rellena nada, a veces lo discuto con mi almohada.